Y como le habíamos dicho después de la pausa, después de las noticias deportivas con Tony García, vamos a conversar con nuestro invitado del día. Se trata de Joel Martínez. Joel es un estudiante, abogado y estudiante, sí. porque ya Joel es abogado. Sí. Pues, sí. Eh, abogado y estudiante, que eh, es al mismo tiempo el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos Capítulo San Francisco. Con él vamos a conversar acerca del inicio del el presente año universitario, de, lectivo, ¿no?, universitario, eh, con relación a todo lo que eso implica, el inicio, cuándo será que iniciará, la modalidad de inicio, hay posibilidades de que sea exitoso, qué opina eh, Joel y los estudiantes, ¿verdad?, acerca de todos estos eh, temas y pormenores. Joel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, muy buenos días, amado José Rosa, eh, quien fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿Sí? a, al amigo Ciencia Política. Ah, no, ¿Sí? ahora no hay posibilidad de que, yo, <risa> que de que yo sea tu profesor de nuevo. <risa> ah, o sea, tú terminaste, la... Joel, y seguiste ahí mismo. Sí, sí, yo ciencia ahí mismo, política. Ciencia excelente. Política. Bueno, eh, está bien. Está muy, amigo, tiempo, muy bien. Excelente. Al amigo Francis, a Yayán, y al pueblo de San Francisco Macorís, en especial a nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que sabemos que en su gran mayoría ve este programa porque es un programa de orientación y que siempre está actualizado con las informaciones más importantes que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son las informaciones de interés para ellos en estos momentos. Bien, adelante. Vamos a ver qué tú nos dices con relación al inicio del año eh, en la universidad, el bueno, semestre. Bueno, eh, nosotros, si ustedes... Si, este es, eh, 2022. 2022. Exacto. Nosotros, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos días, nosotros hemos estado denunciando una serie de dificultades que el estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha presentado debido al proceso de reincrisión de asignatura que eh, inició el pasado 31 del mes de julio del mes de agosto, y que eh, concluyó el día 4 de septiembre. En este proceso de selección de asignatura, que fue sumamente traumático para el, para el estudiante, debido a que las autoridades eh, iniciaron por primera vez en nuestra universidad eh, con las sesiones de 20 cupos. Y nosotros, eh, pa al parecer también, por una presión de, de, de los profesores de nuestra universidad. Nosotros hemos dicho que si ciertamente la educación en cualquier parte del mundo eh, amerita tener eh, pocos estudiantes en una aula, y que verdaderamente debe ser de esa manera, pero en las condiciones que está la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la falta de profesores, eh, esas condiciones no están dadas en estos momentos y que nosotros debiéramos trabajar con lo que tenemos y planificarnos hacia un futuro, como ha sido una exigencia del de sector profesoral y del estudiantil, de que se creen más secciones y que por ende se ingrese más profesor a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, esas medidas no fueron tomadas para este semestre. ¿Qué sucede? Y lo sabe eh, el maestro amado que está aquí. La universidad en los espacios presenciales nosotros teníamos sesiones de 60 hasta de 80 estudiantes. Pero vuelvo y repito, esa no es, esa no puede ser la realidad. O sea, es la realidad, pero no puede ser que siempre estemos de, en esa la de este momento tú te refieres, no, no, lo, no debe ser la realidad de este momento. No, no, o sea no, no, lo que hemos dicho Ajá. es Okay. Que la realidad es que en lo presencial nosotros hemos tenido 80 estudiantes en una sesión. Sí, 60, 80. Pero no debiera ser. Okay. Pero en las condiciones que nos lo permiten de esa manera. Ahora, yeah. pasamos a una modalidad virtual, donde se supone que, lo, que pudiéramos tener más estudiantes, porque el estudiante no estará en una aula y podríamos trabajar, como plantean las autoridades, vía virtual. Entonces, en vez de mantener esas sesiones en esa cantidad la hemos reducido a 20. ¿Y qué hicieron las autoridades? Que fueron aumentando poco a poco, de 10, de 5, y algunas están en 40, las que más tienen, pero son muy pocas. Y eso impl implicó que muchos estudiantes de nuestra universidad pudieran seleccionar una, <coughs> dos asignaturas, hasta tres. El que seleccionó más de tres asignaturas, bueno, pero nosotros hemos dicho que es un dichoso, porque en las condiciones que o seleccionó el primer día, a las 7 de la mañana o es un dichoso, o su carrera en si no tiene esa gran dificultad, porque nosotros no tenemos el problema en todas las áreas, tenemos problemas en algunas facultades y con eso no queremos decir que, la tienen, que en esas facultades están en toda su carrera. Entonces, nosotros le hemos planteado a las autoridades, las autoridades, por la presión del movimiento estudiante y de los mismos estudiantes, lo que hicieron fue que dieron una prórroga Tres días después de concluir el calendario del el viernes 4, dieron una prórroga, pero una prórroga simulada, una prórroga fantasma, donde el estudiante entraba a seleccionar asignaturas y no encontraba nada. O sea, y de esa manera la universidad no se puede manejar. O sea, los estudiantes entraban a seleccionar y no podían seleccionar y muchos estudiantes, por, por lo menos de aquí de San Francisco, y, y es la realidad, según las informaciones que nosotros tenemos, del país completo, solamente con la única materia que le quedaba, no la pudieron seleccionar. O sea, no la han podido seleccionar. Pero además, nuestros estudiantes, que muchas veces el sistema no le proyecta la asignatura que está programada según el PENSO, no, nuestros estudiantes solicitaban la proyección de la asignatura en registro aquí, la trabajaban, la solicitaban a Santo Domingo porque todo hay que solicitar a Santo Domingo, pero en Santo Domingo no a todos los estudiantes les dieron respuesta. O sea, le están dando respuestas ahora, en estos días, cuando ya el proceso prácticamente finalizó. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Las autoridades deben de buscar una solución. No es posible que todos los semestres podamos, tengamos el mismo problema cuando las autoridades conocen cuál es la situación. Dichosos fuimos que salimos un poco, no salimos bien. Pero. A pesar de las situaciones que, que no estábamos preparados a nadie, salimos más o menos a camino en el semestre pasado con toda la denuncia vida y por haber de nuestros estudiantes, profesores que publicaron ausentes, profesores que nunca dieron clase y le publicaron ausentes, profesores que los estudiantes le entregaron todo su trabajo y están ausentes. O sea, con todo eso yo entiendo que salimos más o menos bien porque hay un número bien alto de profesores que hay que reconocer que cumplieron con su labor en medio de la pandemia, que dieron sus su clase pero hay otros que las autoridades no saben que no dieron la clase. Joel, sabemos que no es lo mismo terminar eh, un semestre que iniciarlo. Claro. Eh, se terminó virtual, pero no es lo mismo iniciar un proceso completamente nuevo, con, incluso con estudiantes nuevos de nuevo ingreso eh, sabemos que hay una situación un tanto Alegre difícil que ahí. inició presencial inició sí inició lugar, presencial camino, claro. camino, y que terminó virtual que la carga como buen dominicano la decisión la decisión de la UAS de sí. dar las clases totalmente virtual eh, contó con el apoyo de las diferentes federaciones como es el caso de la federación mira, mira de mira se reunieron con ustedes mira qué pasa eso es un tema de discusión nosotros hemos dicho que el consejo universitario no se ha reunido en los últimos días o sea todo lo que lo que podemos escuchar hasta ahora son propuestas de Joder, con el perdón y una yo, yo recibí una, una información de que se iba a ver una, una... No, la prórroga se dio. No, pero un consejo directivo. Aquí sí ah, se ha estado reuniendo. Ah, ya, ya. Okay, pero el no. consejo universitario, que es el, ah, el ah, organismo donde se define. Que hay, que, hay que aclarar que no se sí, oh, claro, no claro, refiere claro, claro a, a lo sí. local, sino a lo. A lo no, nacional, porque claro, cuando claro, hablo perfecto. de consejo universitario estamos hablando del consejo sí, claro, nacional. nacional sí. Cuando, Si me refiero a consejo directivo estamos hablando del consejo directivo que es aquí que le corresponde. Oh, perfecto. Pero el consejo universitario no se ha reunido en los últimos días. Gracias. Es más, en los últimos días no, yo creo que en los últimos meses. Porque. Como, primero, el calendario de inscripción que nosotros te, que, que, que nos pusieron a nosotros para, para, el día, para el 31. Eso era una propuesta de la vicerrectoría docente. Una propuesta Correcto. que debe ser conocida en el Consejo Universitario y sea aprobada por los miembros del Consejo. Sin embargo, se el, 30, el 31 de, de agosto. Eh, y los demás procesos deben ser aprobados. Pero el inicio del semestre y la modalidad... Debe ser discutida en el Consejo Universitario, que tampoco se ha reunido. Por eso nosotros, los estudiantes, cuando nos preguntan cómo que, que va que a iniciar ese metro nosotros les decimos tenemos que esperar. Porque solamente hemos visto la rectora diciendo que, que 21 iniciamos pero y que modalidad virtual... Pero la delegación estudiantil dentro de la O sea, los... con ustedes no se discutió eso. Es que no se ha discutido no nada se le, dentro no se le, del colegio. No, no, sí. no se le ha presentado a ustedes, por ejemplo, el plan de trabajo. Miren, no, no, que... no. Es que ahí hay una comisión que se creó hace mucho, que yo creo que ya tampoco se está reuniendo, para discutir todos los procesos, incluso nosotros como como, como, como organizaciones estudiantiles, hicimos propuestas en un principio porque sí, no, se reunió hicimos propuestas, pero se reunió porque había una presión también de, de la delegación estudiantil. Entonces, pero ahora, tampoco se ha reunido. Entonces, estamos a punto de iniciar un semestre cuando no hay una definición de una política verdadera de la universidad. Decirle al estudiante, esto es lo que tenemos. ¿Crees tú que la plataforma de la UAS soporta eh, el, la conectividad de tantos estudiantes? Bueno, yo prefiero darle beneficio a la duda. Mira. A esa plataforma, ahora. porque si la analizamos a la actualidad, si es la plataforma que nosotros vamos a utilizar, eso será un verdadero fracaso. Pero vamos a darle beneficio a la duda, los informáticos de la universidad están trabajando en ella. Pero lo que sucedió en la fecha de reinscripción de asignaturas, si eso continúa, entrando dos o tres estudiantes que eran los que, tenían, los que estaban programados, no imaginamos al momento que por esa misma plataforma nosotros uh -huh. vamos a usar para recibir la docencia, ¿cómo sería? Yo, yo esa a plataforma a las 7 de la noche estaba dando un error 520. Ahora vamos a preguntarle, Amado tiene un hijo en la universidad, ¿cuántas materias seleccionó? ¿Quién? El hijo suyo, ¿cuántas materias seleccionó? Eh, tres. Tres. tres. ¿Qué estudia? Derecho. Y es una de las carreras que nosotros tenemos menos problemas en la universidad. Y que usted le deja a los estudiantes de psicología, a los estudiantes de medicina. ¿Usted sabe cómo seleccionaron los estudiantes este semestre. Una materia en San Francisco a las 7 de la mañana. A las 10 de la mañana, una en Santiago. A la una, una en Igüé. Lo bueno es que no, no tienen que viajar. Sí. Pero lo que, lo que sucede es que todavía no hay una garantía de que vamos a iniciar virtual, vamos virtual. Y que vamos a sí, continuar virtual. virtual. Es verdad. ¿Eh? ¿Eh? Muy no, bueno. es Entonces, gusto, yo muy escuché contento. un audio ayer de un profesor. Pero espérate, aclárame una cosa. La universidad en algún momento ha dicho que si pasara la pandemia, el semestre cambiaría a presencial. Lo, lo que pasa es que Porque en yo principio, entiendo que ya amado, en principio, maestro, estábamos Dígame. hablando... Y una de las propuestas de FAPROBA Ajá. es que fuera semipresencial. Sí. el asunto de los no, laboratorios, adultos, se habló. Es que no, no, pero, pero también, también estamos hablando de alguna teoría. Sí. Pero yo escuché ah, un audio de un profesor de Puerto Plata, que primero quiero confirmar, pero según lo que me dicen los estudiantes de... No menciona el nombre. No, no. Evitar no. Que dice que hay un manual que cuesta 250 pesos. Y que ese manual será entregado de manera presencial, ¿Dónde van a tener que ir a buscar los estudiantes a Puerto Plata? O sea, estudiantes de aquí, me imagino que esos estudiantes de otro pueblo que la cogieron ahí, tendrán que ir a Puerto Plata porque ese manual. Mm -hmm. Cuando todo, si vamos virtual, todo debe ser subido a través de la plataforma. Pero mira, Pero cosa, mira el, eh, yo, el, yo el quiero... Dígame, Francia, dame un, un segundito. Mira, yo tengo la certeza, porque a mí me llegó, que hay un manual que lo enviaron en formato PDF para los docentes para responderte algunas preguntas que son digamos normales en el uso de la plataforma. Pero además ayer me mandó un correo la profesora Rosalía Sosa, que es una la vicedecana la, la de, la la vice de, de, de, de ciencia jurídica, donde ella me mencionaba el nombre y el correo de una de una eh, eh, funcionaria, bueno, empleada técnica de la universidad que le va a dar seguimiento. Hay un grupo de técnicos. Por lo menos en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que le están dando seguimiento a los profesores, o sea, respondiéndole preguntas. Es como si dijéramos el help desk, el, el, el, el maestro, el, el mostrador de ayuda. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que la universidad está preparando a los profesores para la virtualidad. Sí. Y ahora, el estudiante, ¿quién lo está preparando? Sí. Bueno, pues Entonces eso el estudiante pudiera, eso lo pudiera pudiera la pero, fe. No, no, no, no, espérense, pues, pero, pero y a ustedes no están preparando, sí, el protocolo sí, sí, sí. sí, sí. es Pero la pregunta, la para pregunta: poder mía, entender. ¿a, a, a los profesores están preparando la asociación de profesores, no, en la universidad. Entonces, la universidad debió un mecanismo también para orientar a nuestros estudiantes de cómo vamos a utilizar la plataforma virtual. Okay. Que solamente, por ejemplo, tenemos aquí que vi que en Santiago hicieron algo, vi que okay. en La Vega hicieron algo. Sí. O sea, pero desde la sede como tal, como una política, como lo están haciendo con los profesores, no hay una orientación hacia el estudiante de cómo vamos a utilizar la plataforma Ahora, desde tu, claro, sí. desde tu conocimiento, porque veo que se han... Yo intenté hacer una pregunta, pero ya... Eh, Te la respondimos. No, bueno, más la o respondió. menos. Pero hablando de, de la viabilidad para la virtualidad en la UAS, ¿con una población de cuánto? Nacional. No, no, no, no, la nuestra. La Aquí, nuestra, 17, prácticamente 18, 18, mil estudiantes. 17 mil. Sí. Casi estamos llegando a los 18 ya. Hay una, Señores una 17, no. vamos Es la universidad más grande oyeme, después de la UAS. Es un distrito municipal o un municipio entero, pero claro. Es así dentro es. de la UAS. Así como estudiante. Es, así es, así como una población, me refiero así comparativamente. Es. El tema de la virtualidad y el estudiante. ¿Cómo, en, ¿Cómo le llega al estudiante en términos de acceso al Internet? Por ejemplo, ¿quiénes tienen Internet y cu cuánto de esos 17 mil tendrán Internet para poder cumplir con su, con, su, con su carrera? Bueno, fíjate, desde el organismo que tiene que ver con... La tecnología que indo usted ha expresado que no existen las condiciones en el país para la docencia virtual en ningún aspecto, ni universitario ni, en la, ni, ni a nivel educación Educación pública, pública eh, secundaria, y esa es una realidad. Incluso la señora rectora que estuvo aquí en San Francisco el pasado viernes, no, recu no más recuerdo, sí. expresaba también esa preocupación por muchos estudiantes que no tienen conectividad que cómo vamos a hacer con esos estudiantes y una propuesta del señor director de San Francisco preocupado por la situación que reunió a la federación el encargado de extensión el bienestar estudiantil nos reunió para nosotros plantear y buscar una ayuda del sector privado para que en esos pueblos que nosotros sabemos que, que es el caso la conectividad de los estudiantes sí. o sea del ayuntamiento o sea sí. del sector privado pudiera costear el internet de algunos estudiantes o poner el internet con mucha capacidad en algunos puntos de su municipio para que el estudiante pueda conectarse. Mira, sí. Y eso fue una buena no propuesta, el, pero no es una inquietud. Yo el, pero claro, de porque, todo. fíjate una cosa, cada vez que me hablan y se ponen a, a dar detalles o a, a explicar o a dar idea de la virtualidad, lo primero que yo pienso es, en nuestro sistema de internet, el que va a ser la carretera o el mecanismo para usted poder tener virtualidad sí. entonces, si yo tomo en cuenta que el país, República Dominicana es uno de los países o de los cinco países mejor comunicados, aunque también tenemos una de las particularidades porque aquí todo es único es el que más caro le cuesta Eso hay países que ya han liberalizado liberado una propuesta que yo hice hace mucho tiempo fue declarar a San Francisco Wi-Fi. Se declaró. Se puso el servidor, en la, el router, ese poderoso el robte. en el ayuntamiento. Sí. ¿Tú sabes qué sucedió? Aparte que se los robaron lo que lo, supuestamente le daban mantenimiento. Pero previamente se conectaban, aparte de los estudiantes, iban y se conectaban las banquitas de apuesta de la zona. Trabajaban, es decir, que esto es un asunto... De un tigueraje que hay que también controlarlo, porque nosotros no vamos a tener servicio particular, porque también los abogados vamos a tener la necesidad de estar virtualmente, virtualmente. conectados. Así. Es decir, son una serie de cosas que creo que no hay condiciones para establecer que no sea la de dual semipresencial vamos Vamos a apostar a que las cosas puedan funcionar Para la universidad, mira, la universidad lo necesita Mira, eh, me enviaron eh, Envié a la tablet Hay un maestro nuestro de la universidad Que nos envía eh, En formato PDF, los dos instructivos Tanto el de estudiante ah, como bueno, el de Ahí está resuelto, como el ya de, no es que puesto plata <risa> ¿No? No? Tanto el de estudiante como el de docente Y sé que incluso en una entrevista Que le hicimos Mándame la semana me... pasada Sí, te lo mando ahora eh, en una entrevista que le hicimos la semana pasada Joel, a Joel, al maestro Medina, director general del, del recinto, él decía que había, se habían se habían hecho eh, actividades docentes vía virtual para estudiantes para aquí el manejo de la. Aquí no. Plataforma. Aquí no. Bueno, él, no, pues, no, eh, no, lamento no. contradecir al maestro recuerdo, Medina, pero re, aquí re, no. Recuerdan eso, verdad? Aquí no se hizo. Aquí él no. Mencionó aquí que no. Habían, curso también para estudiantes. No, aquí no, aquí todavía no se ha hecho. Eh, eh, sí he escuchado que ha hecho esa propuesta, pero la realidad no se ha convocado a los estudiantes, por ejemplo, vía son a que participen sí, para ver la... la prueba. Sí, pero aquí sí, no se ha hecho. hecho. Ah, en La Vega sí. sí. Miren, tenemos Vegas, sí. al profesor Pacheco en la línea que quiere dar una opinión al respecto. Eh, vamos a pasarlo con el permiso, ¿verdad? de Joel sí, Martínez. Buenos días, Pacheco. Buen día, Buen día Buen a todos bien. ustedes. Hola sí, Pacheco. Yo... Por primera vez estoy de acuerdo con Joel. <risa> <risa> sí, porque todos los que somos hijos de la UAS, debemos preocuparnos por la universidad. Claro, así Eso es. Eso es así. E independientemente que uno converja o no es punto de vista partidario, es, uno tiene que reconocer de que en este sentido, Joel tiene razón. El problema de fondo es que la universidad quiere resolver los problemas de los profesores y de ellos, de las autoridades, no así del estudiantado. Y es cierto lo que dice Joel. Los estudiantes pasan el Niágara a pie cada vez que viene el proceso de reinscripción. Entonces, la universidad tiene que ponerse acorde con la realidad mundial. Entonces. Porque ahora prácticamente es mucho más difícil inscribirse un estudiante que cuando nosotros tenemos que hacerlo. fila, amado. ¿tú te recuerdas? Claro, claro. Hay mucho más quejas ahora. Sí. Entonces no tiene sentido. Yo recuerdo Entonces, que eso era, les... era un día de fiesta porque uno iba y chechaba con los amigos. Exactamente. Entonces <risa> pasábamos el trabajo. La plataforma después era parte no te da las historia. informaciones. El estudiante pasa mucho trabajo para reinscribirse. Entonces la universidad con el avance tecnológico que tiene el mundo, debe apropiarse de la política necesaria para tratar de resolver esa situación. Y en del Nadia Sistema habla. Educativo Nacional, ya del señor ministro, eh, hoy yo veía al señor de Educa, que es un empresario, y por el tono de voz creo que no es dominicano. Y si por es el dominicano, se ha afinado demasiado. Sí, Entonces, es con relación a los directores de distrito y los directores regionales. Estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo sabe. Es una opinión de grupo. De, hubo un proceso, de grupo. Sí, sí, que llamaba competitivo y se evaluaron mucha gente. Aunque los que sacaron las mejores notas no lo metieron. Aquí en Macorís, para la dirección regional, el, la cantidad de puntos mayor la sacó el discurso Cortalatín. latín. Ese fue el más grande. Ahora, ¿dónde estuvo el error al final? Que el señor ministro pidió una terna, lo complacieron y él seleccionó a lo del equipo de él, no los mejores capacitados, aunque hay muchos, hay que decirlo, que están bien preparados pero ni siquiera muchos dieron clases de esos que estaban. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es un bien. retroceso, porque está bien de que no ve concurso, la ley habla de concurso, y discrecionalidades, después del artículo 109 y 110 de la ley de educación, pero debe ponerse lo mejor. así en San Francisco es. es la mejor, la que suena. Bien, gracias un Pacheco. político. Gracias Pacheco. Que van a nombrar, ¿no? Gracias, ni de aula. Gracias, Pacheco. Muchas gracias tus participaciones siempre interesantes, Joel. Eh, al final, para un mensaje final a los estudiantes, a la comunidad, adelante. Bueno, decirle a los estudiantes que no todo es, es malo. Y que no, no, claro. Lo que nosotros pasamos en estos días ya estamos impuestos a eso. <risa> <risa> eh, pero según la, la, la respuesta de las autoridades, eh, el 21 posiblemente habrá una prórroga de inclusión de asignatura el 21 de este mes de donde todos los estudiantes podrán ver eh, su nueva fecha y poder incluir asignatura ahora que nosotros le pedimos a las autoridades de que esta prórroga de inclusión de asignatura sea real y que al estudiante se le permita seleccionar su asignatura y que tomen como prioridad a aquellos estudiantes que le queda una y dos asignaturas que no la han podido seleccionar, okay. entonces ese es un proceso que vamos a esperar y esperamos de que todo salga bien en este semestre y que la plataforma bueno. funcione adecuadamente cada como lo quien, han dicho las autoridades. Cada quien tiene que aportar, estudiante, autoridad, todo, todo. docente, para que esto salga bien, Pero, porque nada, estamos hablando de la universidad del pueblo, la única que regala una carrera y un futuro a cualquier dominicano que lo quiera. Adelante, Francia. No, lo que quiero decir que en lo que va de trayecto esta pandemia, no he escuchado ¿hmm? qué ha propuesto los secuestradores del sistema de internet que son los que venden ah, no, o sea, y, y de... revenden, pero ellos se han propuesto, aquí no, han habido, aquí no ha habido pero una sola propuesta. Ellos hicieron una, favor, ¿Cuál? claro, hizo una a la UA. ¿Cuál fue? Una que te iban a dar seis meses, pero después de esos seis meses tú un contrato y tenías que Ahí, pagar. Entonces, si o sea, tú te vas a desconectarte, te castigan por la desconexión, porque sí, son contratos contrato leoninos, con... sí, claro. ya lo saben. Contrato leonino, y aquí hay un Indotel que se debe, debe ser la de regulación del sistema. Ese, ese y es lo que es una sostenedora, igualito a lo que pasa. Aquí, todas las que son supuestamente de servicio para el ciudadano y consumidor son atrabanco que tienen para justificarlo. No Fíjate una nada. cosa: aquí pasa con, con energía, con Edenorte. ¿Cómo se llama? Sí, Protecon. Sí, eso ya es una atraco. Se del nombre. Señor Atraco. Vámonos a la pausa, porque si lo dejo, sí. ahorita. <risa> <Sí>. <risa> en la última serie no es que yo ya, trabajaría sería en Protecon, si no, ay, si, ay, si ay. Es con esa misma regla. Ajá. Claro seguro. que no, porque si no es para.